Hola, ¿cómo están mis soñadores en acción? Espero te encuentres más que excelente. Pues hoy es la segunda colaboración que tenemos eh, hacia la iniciativa Siembra Luz en el Corazón del Mundo. Pero que esta iniciativa Siembra Luz en el Corazón del Mundo, pues es una iniciativa que con lo que tú sabes lo compartas con el mundo y así puedas inspirar eh, a otras personas pues, a ir por sus sueños. A que como ya sabemos se amplió la cuarentena, pues no se deprima la gente, así que muchos emprendedores amigos míos se están sumando a esta iniciativa para compartir aquí dentro de Sembradora de Sueños pues lo que saben y así puedas tener una eh, pues más dinámicas para divertirte, enfocarte en lo positivo eh, Ya no estar viendo noticias desagradables y enfocarte en lo positivo con tu familia, con tus hijos Así que recuerda que tuvimos la primera colaboración de la maestra Norma y Bon con sus clases de Zumba gratis Que por cierto aquí están ya los videos que puedes ver cuantas veces quieras y en esta ocasión pues tenemos a una consteladora familiar que se llama Alma y ella, Alma Rangel, y ella nos va a compartir un tema muy importante que es por qué no me siento suficiente. Adelante mi querida Alma. Yo soy Alma Rangel, consteladora familiar, muy agradecida por este espacio, por esta oportunidad de poderles comunicar que... A lo largo de todas las constelaciones familiares que yo he realizado, el común denominador entre todos hombres, mujeres, chiquitos, grandotes, es la palabra no soy suficiente. No soy suficiente. Y eso me hace ser infeliz. Haga lo que haga, tenga lo que tenga, no tenga lo que no tenga. O sea, soy infeliz. ¿Por qué? Porque esta palabra, no soy suficiente, me crea un estrés terrible, me crea un miedo al rechazo tan tremendo que, que estoy nomás sirviendo a los demás, sirviendo a ver si les caigo bien, a ver si estoy bien y, y me arreglo para los demás y, y hago todo para los demás, para ganarme a los demás. Y eso me crea enfermedad. El estrés es el principal causante de Todas las enfermedades, o casi todas. Mm, lo que pasa es que llevamos nuestro niño herido. Nuestro niño, nuestra niña herida. Este, ¿Cuáles son estas heridas? Es el rechazo, el abandono, la injusticia, la vergüenza, la culpa, la humillación, eh, la, mm, la traición. Son las siete heridas muy importantes, que no nos dejan disfrutar nuestra vida, que nos hacen esclavos, que nos hacen este, no merecedores de las cosas buenas. Eh, y aunque tengamos mucho dinero no lo disfrutamos, y aunque tengamos amor no estamos contentos. O sea, somos insatisfechos, somos una sociedad infantil, porque nomás demandamos, nomás queremos llenar esos huecos, que otros nos llenen el hueco o llenar nosotros el hueco de alguien la cosa está que nunca estamos contentos eh, nunca nada es suficiente eh, mm, y sufrimos y es cuando somos mm, ay, merecedores de enfermarnos merecedores de estar mal merecedores de tener, ser carentes merecedores de no tener pareja no tener salud, no tener Amor, dinero, no tener nada Y vivir enojados, insatisfechos, tristes, deprimidos yo, yo te invito a que no importa que se esté cayendo el mundo Si tú estás bien en tu interior, estás protegido Y aparte todo lo que tú trabajes como mamá, como papá Todo lo que tú cortes en tu vida Todas las heridas que tú, que tú puedas este, sanar se las estás sanando a tus hijos y estás liberando a tus ancestros es una terapia hermosa yo te invito a que a que, a que pruebes a que, a que trabajes en tu luz a que trabajes al descubrir esta luz porque si tú encuentras tu luz vas a iluminar a todo ser que se acerque a ti eso es lo bonito que tú vas a vivir feliz y le vas a enseñar a tus hijos cómo se vive feliz le vas a decir a tus papás mira así se hace a tu marido a tus amigos serás así como que la inspiración de todos porque cuando uno trabaja en uno por una añadidura lo demás se te da o sea que venimos a aprender nuestra alma viene a aprender viene a aprender de estas heridas porque nosotros escogimos vivir estas heridas todos, todos, todos, en diferente nivel vivimos estas heridas. Somos a eso venimos, a que nos llegan para nosotros evolucionar, entendiendo esta herida y recuperarnos a nosotros. Es nuestra misión. Venimos a recuperarnos a nosotros, porque si tú te fijas, eres este. Lo, lo que piensa la abuelita, lo que piensa tu mamá, lo que piensa tu papá, la creencia de no sé quién, del vecino, de la tía. Menos la tuya. Menos, o sea, tu opinión no vale. Cuenta lo que piensa mamá, lo que piensa papá, lo que piensan los hijos, lo que piensa todo el mundo, no lo que yo pienso. Y entonces, ¿a qué venimos? A ver qué pensamos nosotros, a ver qué sentimos nosotros. Siempre estamos sufriendo, ¡ay! Si me deja, me voy a morir, ¿no? No, o sea, si yo lo dejo pobre de él, ¿qué va a hacer de él? ¿No? Es, es como esta autoestima. Pero, ¿cómo se logra la autoestima? Sanando las heridas. Y eso es lo más profundo y lo más lindo que puedes hacer en tu vida. Encontrar esta herida y sanarla. Y es cuando tú vas a decir, gracias Dios, porque pasó esto, porque... Ya jamás nadie me va a herir, ya jamás nadie me va a abandonar, ya jamás nadie me va a hacer nada Ni rechazar, ni hacerme sentir culpable, ni que me humillen mm, Ese es el común denominador que yo veo No soy suficiente porque soy un niño herido Y si soy un niño herido ¿qué decir que algo tengo mal Y si yo algo tengo mal, pues cómo voy a funcionar en la vida pues un poco mal, ¿no? Depende de cómo sea el sentimiento Constelaciones familiares Lo que va a hacer Es sanar a este niño Que está herido Y entonces pronto Tendrá todo, merece todo Hace todo Por ser feliz Y se va a poner en el lugar Donde está, donde hay Donde hay amor, cariño Comprensión, luz Yo te invito de verdad que no importa que, que esté que, que estés pasando un coronavirus lo que sea no te va a llegar nada porque estarás en alta vibración la máxima porque serás tú serás libre serás ilimitado lograrás todo eh, ese, es, ese es mi mensaje que yo quiero darte que yo quiero transmitirte que tú vas a ser muy feliz Vas a lograr todo lo que quieras Me encargo De eso me encargo Y vas a ver cómo vas a proteger a tus hijos Y tus, tus hijos te van a seguir a ti Tus hijos, tus papás a decir, bueno, ¿qué hace esta niña? Que ¿Por qué brilla? ¿Por qué tú no te vas a volver a ver? Porque con tan, solo, con tan solo ser tú Ya Ya vas a ser muy feliz. ¿Okay? Muchas gracias. Este, me encantará atenderte, me encantará que en este proceso de coronavirus tú seas muy feliz. ¿No? Muchas gracias. Mi teléfono es 55-32-71-2261. Mis redes sociales es Caminando contigo. Muchas, muchas gracias. Vale,